dar la patada de tanto por inaugurada la Liga de Oso. Estamos viendo la ceremonia de capitanes. dentro de aguiluchos contra la escuadra de Morelos. En un momento daré inicio al encuentro. Viene la pata de Kickoff con la cual van a inaugurar el torneo y el partido. Primera oportunidad para la escuadra local 10 yardas por avanzar Aproximadamente de la yarda Número 14 Va a iniciar la escuadra De Aguiluchos. Todo listo en el emparrillado Oficiales dan el pitazo Viene Carrera por el centro Obteniendo aproximadamente 4 yardas Viene segunda oportunidad para la escuadra local. Viene un año de carrera, el problema que decide correr. Sin embargo, es detenido por la escuadra defensiva. Tercera oportunidad para la escuadra local. Esto va a ser pase, empieza a rolar del lado derecho. Es pase casi interceptado Incompleto para la escuadra local. Cuarta oportunidad, posición de patada de despeje para la escuadra local. Viene una patada corta con mucho vuelo. Primera oportunidad para la escuadra visitante: 10 yardas por el primer y 10. Viene carrera. Es detenido, logrando obtener aproximadamente 3 yardas. Segunda oportunidad, aproximadamente 7 a 8 yardas por el primer y 10 para la escuadra visitante. Carrera con el número 7, 5 yardas las piernas por fuera. El señor cargo es liberado por la Panda. Viene tercera oportunidad, aproximadamente 3 yardas por el primer y 10 para la escuadra visitante. Todo visto en el emparrillado Esto es pase corto Es completo, sigue moviendo las piernas Logrando obtener su primero 10 yes. Primera oportunidad 10 yes yardas Esto es pase Y es Completo Número 7 se quita 1 y logra entrar a la zona de anotación. Y así es como se abre el marcador para la escuadra visitante. Viene la jugada de conversión, esto es pase y es completo. Viene la pantalla de después de la anotación de la escuadra visitante. Primera oportunidad, 10 yardas por el primer 10 para la escuadra local. Sale el de engaño de carrera, coreback decide correr. Sin embargo, es detenido por la escuadra defensiva. Segunda oportunidad para la escuadra local. Nueve yardas, engaño de carrera. Esto es pase, es incompleto. Es pase interceptado por la escuadra de rojos. Es anotación para la escuadra visitante. Tiene la jugada de conversión por la escuadra visitante después de haber interceptado ya notado sale el y de esto va a ser pase nuevamente es incompleto quedándose con el marcador de 14 puntos arriba la escuadra visitante de Primera oportunidad para la escuadra local 10 yardas por avanzar Esto va a ser pase y es completo Obteniendo aproximadamente 5 a 6 yardas Para la escuadra local Segunda oportunidad Engaño de pase de carrera Nuevamente es pase y es completo Segunda oportunidad Dos yardas por el primer 10 para la escuadra local Viene carrera del lado izquierdo Obteniendo su primer 10 Viene nuevamente Primera oportunidad 10 yardas por avanzar para la escuadra local pase es completo segunda oportunidad tres yardas aproximadamente por el primer 10 hacer pase, pase es completo tercera oportunidad De primera oportunidad 10 yardas por avanzar para la escuadra local es presionado el coreback y detenido por la escuadra defensiva 10 yardas por el primer 10 para la escuadra local hay jugada gratis para la escuadra local esto va a ser pase y es incompleto oportunidad de 5 yardas por 10 10. tiempo fuera para la escuadra visitante primera oportunidad 10 yardas por avanzar por la del lado izquierdo pase completo segunda oportunidad 3 yardas por el primer y 10 acercándose a la zona de anotación la, la escuadra de aguilucho hay jugada gratis, esto es pase incompleto primera y gol para la escuadra local sale el ovoide, esto va a ser pase, es pase casi interceptado incompleto. segunda y gol para la escuadra local esto va a ser pase incompleto completo es como marcan los oficiales. Tercera y gol para la escuadra local, Bonito en el emparriado. Esto va a ser pase. Y completo Cuarta oportunidad y última para la escuadra local. Hay tiempo fuera para la escuadra local. Cuarta oportunidad para la escuadra local, tiene cara de coreback, sin embargo es detenido por la escuadra defensiva, los oficiales indican que termina el primer cuarto de este encuentro. Primera oportunidad para la escuadra local, visitante, perdón, tiene... Carrera con crema, del lado izquierdo es detenido por la escuadra la defensiva. Segunda oportunidad para la escuadra visitante. Todo listo en el emparriado. Sale el ovoide. Esto es carrera por el centro. Tercera oportunidad para la escuadra visitante, esto es, esto es pase completo, comienza a mover las piernas, sin embargo, es detenido por la escuadra defensiva. Cuarta oportunidad para la escuadra visitante, posición de patada de espejo. viene la patada pues larga. Es larga Primera oportunidad 10 yardas por el primer y 10 Para la escuadra local Sale carrera por el centro Para la escuadra local Sin embargo, logrando obtener Dos yardas Segunda oportunidad Oportunidad para la escuadra local. Viene, esto va a ser pase, es con es incompleto. Cuarta oportunidad, tres yardas, cuatro yardas. Tiene la patada de espeje. Cuarta Patada corta, sale. De... Primera oportunidad para la escuadra visitante y es yardas por avanzar oportunidad 15 yardas por avanzar detenido por la escuadra defensiva Después del altercado, sucedido por es presionado y es complejo Tercera oportunidad, aproximadamente 25 yardas, 23 para 10 para la escuadra visitante. Este va a ser pase y es completo. viene cuarta oportunidad ¿Sí? primera oportunidad para la escuadra local 10 yardas por el primer 10 los oficiales Castigo para la escuadra local Toma atención. Todo listo en el emparrillado Correbac solicita al aboide, la picha Segunda oportunidad, este es pase completo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tercera oportunidad, aproximadamente 7 yardas. Viene pase, pero es presionado el mariscal. Cuarta oportunidad. Nueve yardas aproximadamente por el primero y diez. Tiene la patada. ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta! ¡Oh! Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para la escuadra visitante. Segunda oportunidad, 12-11 yardas aproximadamente por el primero y 10. Esto va a ser pase, es incompleto. tercera oportunidad para la escuadra visitante viene pase largo el coreback hace pase pantalla sin embargo es detenido por la escuadra defensiva cuarta oportunidad posición de patada de espejo para la escuadra visitante sale el ovoide 10 yardas por avanzar Los oficiales indican que ha terminado la primera parte del encuentro con un marcador de 14 puntos arriba para la escuadra visitante. 0 puntos para la escuadra local. terminado el encuentro con en un marcador de 16 puntos para la escuadra local, 6 puntos para la escuadra visitante, 16 puntos en contra para la escuadra local.